Aquí es donde nace el arte que va contigo. Hola, soy Alejandra Toc, fundadora de Cuadernux. Me gusta decir que todo comienza con una idea y con un sueño. Los sueños existen para ser cumplidos. Soñar es fácil, pero soñar no cambia vidas, es el hacer lo que realmente las cambia. No dejes de soñar, de creer que es posible. Pero trabaja duro para conseguirlo, porque lo que vale la pena requiere esfuerzo, honradez y valentía. Te invito a que construyamos juntos un mejor futuro para Guatemala. Hagamos que las cosas sucedan, creamos en nosotros mismos.